Amigos, ¿cómo están en este video? Les voy a enseñar a hacer esta estrella que hice con tubo de papel higiénico. Espero les guste la idea. A mí personalmente me encantó cómo quedó. Estás en el canal de Ideas y Arte Competida. Vamos a utilizar 5 tubos. Vamos a tomar cada tubo, vamos a cortar así y vamos a armar así el conito voy a cortar esta parte que me sobra y vamos a pegar así vamos a cortar esta parte vamos a aplicar silicona caliente para pegar así para ir armando la estrellita si les da dificultad hacerlo con es hacerlo con esta silicona, lo hacen con silicona líquida. Y vamos a ir pegando así cada conito. Vamos a pegar ahora este último. Voy a dar vuelta para pegar o aplicar la silicona caliente acá en esta parte y nos quedaría así la estrella voy a utilizar una esponja pintura acrílica blanca roja verde y pintura dorada voy a colocar un poco de pintura blanca en esta base de icopor y vamos a pintar toda la estrella vamos a darle, dejamos secar esta mano de pintura y vamos a darle dos nos quedaría así, ahora voy a utilizar este papel de lija para lijar para que me quede más suave a la hora de hacer las figuritas que voy a dibujarle a cada conito esto es opcional si lo desean hacer pero me parece que es mejor hacerlo que nos queda más fácil para dibujar, o sea queda más lisito voy a empezar con la pintura acrílica roja voy a hacer acá como unos corosquitos. y voy a hacer punticos vamos a pintar este conito así ahora voy a hacer acá en esta parte como unas onditas y con la parte inferior del pincel voy a hacer unas bolitas a pintar acá unas bolitas y así terminamos de pintar este conito en este voy a hacer unas rayitas las pueden hacer así en las rayitas delgadas o las pueden hacer gruesas y en este otro vamos a hacer bolitas verdes y rojas estas bolitas las vamos a dejar secar muy bien vamos a pintar en todo el conito y en esta parte con la pintura dorada voy a hacer bolitas y unas crucecitas pero también pueden hacer como estrellitas que también queda muy bonito amigos recuerden compartir el video con sus amigos como les digo para animarme a subir contenido más seguido y Voy a hacer punticos. Bueno, como estas bolitas ya están secas, acabo de hacer unas estrellitas y voy a hacer punticos. Y hacemos este paso con cada bolita y terminamos de pintar toda la estrella. Así nos quedaría que ya está seca. Vamos a utilizar ahora porcelana fría, diamantina, bola de copor y un palillo. Voy a colocar la bolita en el palillo. Voy a aplicarle pegamento blanco o Colbón, que es lo mismo. Acá pueden utilizar un pincel, solo que por hacerlo a las carreras me unté el dedo. Bueno, y vamos a, a colocar la bolita en la diamantina. Así vamos a... Acá yo tenía una bolita ya seca, la sacamos. Y voy a aplicar ahora pegamento blanco en el centro. Voy a utilizar una partecita de porcelana fría y vamos a hacer vamos a estirar así para hacer una rosquita, así vamos a pegar acá en el centro, voy a aplicarle bien el pegamento para que pegue bien voy a tomar de nuevo una parte de porcelana y voy a pegar un poco acá en el centro dejar secar muy bien, vamos a pintar con la pintura dorada y vamos a pintar así pintamos así estas partes recuerden que la porcelana hay que dejarla secar muy bien para poderla pintar voy a utilizar esta bolita de cristal pero también pueden utilizar una bola de copor o una perla y vamos a pegar así en el centro nos quedaría así, miren qué linda voy a utilizar ahora, esto es un cordón de yute pueden utilizar también caulla y voy a utilizar este alambrito como aguja Me pareció muy práctico, pueden utilizar una aguja grande voy a colocar acá la caulla pero antes voy a tomar la estrella y voy a cortar esta parte acá un poquito y con el palillo o un palillo voy a abrir un poquito el huequito para que me quede fácil al meter el alambrito. Voy a tomar el alambre y lo voy a meter por acá, esto es para poder colgar la estrella. bueno esto está aquí como complicadito si lo saben hacer más fácil o, o creo que queda más fácil con la aguja pero bueno a mí, me queda, a mí me parece fácil también así como pudieron ver perforé la bolita con un palillo para poder colocar dentro del alambre y pasar el cordón voy a jalar acá un poco voy a quitar el alambrito o la, la agujita que improvisé Y voy a jalar así ahora voy a volver a utilizar el alambrito voy a hacer el mismo paso voy a colocar el cordón y voy a volver a meter por esta parte el alambre Voy a jalar para sacar este, este cordón así, como están viendo. Bueno, ahora voy a jalar un poco, voy a colocar este lápiz para que no me vaya a salir la bolita y voy a cortar. Acá en esta parte hacemos un nudo. Voy a retirar el lápiz. Jalamos acá. Y en esta parte superior vamos a hacer un nudito. Y así terminamos esta estrella. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Como les dije, a mí personalmente me encantó cómo quedó. Hasta pronto.